Buongiorno, muy buenos días de Juan Pablo. Para el giorno de hoy, un nuevo entrenamiento El ¿eh? portato cueste a 13, el TRIS, una 13 que se puede portar a cualquier posto. Con esto podemos laborar gamba, brazo, abdomen, todo el cuerpo. Laboramos la instabilidad, así reclutamos più fibras motora en nuestro cuerpo. cuesta es un entrenamiento para gente vela, gente vela, gente, gente fitness, como tú para el giorno de hoy, qué cosa voy a hacer. Hoy no vamos a llenar ni, ni el pecho, ni el abdomen, ni la espalda. Vamos a llenarle le gamba, le gamba. El portato 5 ejercicios, 5 ejercicios que te van a ayudar a tonificar las gamba, a bruchar el graso que tiene la gamba. Y si tú no hay graso, ahora te va a ayudar a, a mantenerte, a estar fuerte, fuerte, dura, dura, dura una gamba. Encuesta la bola de gamba, aunque viene involucrado el glúteo mayor, lo que es la parte inferior de nuestro cuerpo. Yo espero que este, estos ejercicios te sean útiles, te ayuden a, a rayunar tus objetivos. Nuestro método de hoy, vamos a hacer 45 segundos, 45 segundos, donde vamos a esculpir Con la gamba, que te facha cosita, ta, ta, ta, ta, ta, que te treme. Vamos a hacer 45 segundos con. 30 segundos de recupero Así tú prende un gocho de área Y te preparas para el próximo ejercicio Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de corsa en el posto Corsa, corsa Le estamos enviando una piccola información a nuestro cuerpo Porque con la salud te no se yoga Debemos entrar un poquito ya a ¿no? ta, ta, ta, ta, Okay, aprovecho para enviarle un saludo muy especial a Mario Mayo Francesco Cecere, Raffaele Fabosi, Mira comando, pues a ver que farlo. Yo te controlo A tú te los controlo, guardo que están un poquito Que no están alemándose, mira comando Alénate, alénate, alénate Debe ser el constante, al menos dos vueltas por semana Si tú ancora no te has inscrito Inscríbete a este canal Ok, continuo, continuo Continuo Perfecto, perfecto Me he a mi Timer Ta, ta, ta, ta. Hoy voy a meter mi timer, el que sembra que estoy en un, que, el timer de pugile. Ta, ta, ta. Continua, continua. Ok, vamos a poner eh, 30 jumping ya. Prepárate. 3, 2, 1, día. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Corsa, corsa nel posto, corsa, tipo skipping. Vamos a fare eh, una ventina, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a hidratarnos un poquito e iniciamos nuestro ejercicio. Ejercicio de espiral con el tiris, un alenamiento inteligente. Agua, agua pura y natural. Ok ya, mi a está bien sistemado perfecto, esperamos que no se no se fache mal el de ¿no cara ok, voy a acercar voy a mi timer mi timer de Pugili timer de Pugili, ¿Dónde veo que no lo veo perfecto, lo he trovado prepárate aproximadamente, esto dura 20, 26 minutos 3, 2, 1 vía nuestro primo ejercicio voy a abrir a la estesa misura de la espalda va, extiendo, escote profundo, salgo, punta, punta, punta, siendo siendo siendo siendo siendo tra, salgo, siendo profundo, salgo, salgo en punta, salgo en punta, cuando salgo en punta estoy elaborando eh, el polpacho, yu, yu, yu, yu, yu, tú, guarda, la esquina siempre dirita, siempre profundo, lo più profundo, lo più profundo está, punta, punta de pies. va punta, ta. esquina dirita. peto, peto, peto avante. no escondiendo el peto, sí, si. ok, continuo, ok, perfecto, habíamos ya hecho nuestra nuestra prima serie, voy a hacer tres series por ogni ejercicio <risas> Tres series, tres series. Me piace en los circuitos, en circuitos con el timer de a un tiempo determinado, porque no perdo tiempo Cosí nuestra gamba va a cosir. Ta, ta, ta, ta, ta. ¡Trema! Aunque tú lo puedes modificar, puedes meterle tres minutos. <ríe> 4 Ok, prepárate. El timer de puli. Salgo, salgo en punta. Da ta da. ta da. ta da. ta ta punta punta de pie punta de pie ta me ayudo con, con la fuerza en que mi abdomen cuando salgo contraigo glúteo Da. Esto tú lo fai a tu ritmo, son 45 segundos. Ok, perfecto. Los de segundos se van como veloces, ¿no? La próxima vuelta lo faccio de, de un minuto y medio. Eh, si en, en el canal, hay si una playlist. Si son los altres ejercicios con el tiris para las espalda, debo hacer uno para el pectoral, lo fachamos. Guardate en el link en el canal, en la playlist. Último, último, último, último. Último. Último. Vamos a hacer una piccola modifica. Vamos a hacer un poquito de salto, salto, salto. Vamos a hacer esto, va. Salto. Echendo. Salto. Amortiguo la caduta. Está. Pues esto puede ser una, una variante, una variante. Si tú hay problemas de, del ginoquio, fai, nueva, fai, nueva, fai lo nuevamente, fai lo como lo que prima. Solamente por pacho, guarda, vale, vaya. Vale. Salgo. Tras. Echendo. Está. Pues Esta es una piccola variante. Amortigo la caduta Ta. Ta. Ta. Punta la, la otra variante Punta Punta Punta Punta, Punta. Ok Perfecto, ripósate Nuestro próximo Vamos a hacer el squat piston Vamos a extender un una gamba avanti vamos a extendere lo que tú riesca, lo più profundo vamos a fare con este, guarda, guarda, guarda, tra, tra, tres con ogni gamba a la, fase, a la final facciamo, seis me está mancando el fiato Francesco, Mario, ¿cómo andiamo. ok, perfecto, guarda, qua. ok, piedi Mai toca tierra, Mai toca tierra, esquina de ripa, sí, sí, lo haré con esta forma, si, sí. noche freta, noche freta, noche freta, no puedo poner el pie en dietro, dopo, avante, sí, cosi, ja, ja, ja. ya se inicia. A tremar con la gamba. Se va. Tiro punta, verso de me. Uf. Ay ay ay. Vamos a cambiar. vamos a cambiar. Puedes beber un poquito de agua. Hidrátate. Con la bebuta con la bebuta favorita, late miel, <ríe> Coca-Cola. No en esta vida si puedo fare siempre con moderaciones si sí va sí va oiga el timer de pugile el timer de pugile si sí, sí. contrae lentamente lentamente está está esquina directa de esquina derecha Espalda derecha. Español, español, español. que de dónde soy? Son de la Colombia. <ríe> Laureato en educación física. ¿Cuántos años? <ríe> piú de 30. Piú de 30 puntos. De 35. <ríe> sí, se va. Sí. Va. Sí ok madre de dios madre de dios uh. nuestra prima queda mancando dube dube dube dube dube uh. muévete muévete en el posto muévete muévete muévete <risa> muévete baby muévete muévete chico ragazzi uh. <risa> <risa> nuevamente de testa si sí. si sí. si sí. si si Eh. eh, eh. si si no se si Se fa. si se si con dediciones y si vas a lograr grandes resultados sí. Nuevamente. Ah, madre de Dios. Presente. Ah, ah, domani mi gamba me fa. Me fa cosí. Va, nuevamente. Ah. Uh. Riposo para cambiar. Ya me fa cosí la gamba. Ya me fa cosí. Ya me fa cosí. Pero lo cual no se mola más. No se mola. Tú soy un gladiador, tú soy un guerrero, soy un vinchente. Estás iniciando a pensar como un vinchente. Ánge, cambio, cambio, cambio de gamba. Oiga, el, el timer se pule. Oiga, ¿Alguien me ha esto, Pablo? Tu timer se que se en un ring. Cuesta es un ring, cuesta es una lota una nota con tu espeso esta es la segunda sí Tírame, el pecho tírame el pecho abre dame el pecho abre el peto esquina de Ta ta ta ta ta que tú tra tú límite lo tra tú en la tua mente tra ah. Écolo, Sí Sí Santa madre de Dios Ya siento el glúteo duro, guarda Ya siento el glúteo duro Ah, esta gambina, guarda Están cogiendo un poquito de, de volumen, guarda De firmeza Importante, le dan la gamba Último, último, último No solamente fuerte, sopra y, y soto de brinó no. debemos checar siempre el equilibrio último, último último este, este ejercicio ah, ya me viene la gota la gota, la gota, en español la gota, la gota de sudores sí, sí ah. tírame el peto tírame el peto sí oiga, se me ha caído protección de la cámara, después la prendo, dai dai dai dai, Fuerza. si sí, porque si no se me rescalda la cámara y se me, se me espeña por el sol y va, fuerza, si, sí. andiamo eco, con control Vamos a arribate. Toma ribate Cambio de gamba. Ahí ese cuadricípiti. Ya. Ya se siente. Sí, señores. Sí, señores. ¿Ah? Brucha, brucha. Sí. Tiro no se pectorale. Sí. Perfecto. Nuestro próximo ejercicio. Es un ejercicio que se llama... Eh, yo le digo... Alternato. Lunge. En inglés. Alternato. Voy a voy a, hacer una variante. Voy a mostrar una variante. Primero lo fachamos con un pequeño un salto. Si tú... Ah, hay problema de ginocchio no me lo salte no me lo salte vamos a hacerlo normal, normal, normal guarda vamos a hacerlo así guarda ta ta ta mai la punta sobrepasa el pie Madre de Dios, 60, 60, 60, 60, ok, no mola, mai, 6, 1, gladiatores, ok, Francesco, Mario, Rafael, cómo va, 3, ah, 6, vamos a hacerlo, vuelo sin asalto, paso avante, paso dietro 60, 60, 60 pues el primo cambio, cuadro pa, ta, sin asalto, ta, sin asalto, ta sin salto. Esta es una pequeña variante, digamos, más più, più, o menos dificultad. ok, va, continuo. Ta, ta, ta, ta, ta, siempre esquina de Rita. Ta, ta, ta, ta. Ah, torno indietro, cambio, torna indietro, cambio, torna indietro, uh. este 60. Ahora Falo, como he iniciado, con el pico lo salto. Te puedes hidratar. Eh. ¡Vamos, vamos, vamos! Hazlo a tu ritmo, no se freta. Lo importante es hacerlo bien. Sí, estando, estando, estando, estando. El ginocchio no supera la punta del pie. Sí, ta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 penúltimo, vamos a hacer el cross dietro, cross dietro siente, se yo me estanco, tú te estanca, Rafael, Francesco, Mario, no se mola próximo, vándalo pa, cambio de ejercicio, vándalo pa vándalo pa, cueste, Su. ta Энгрочу. Су. Су. Тра. Сы. Су. Су. No es fácil, no es fácil, no es fácil, de perder uno, no es fácil de perder uno. Cosí la gente dice, no, Pablo, tú estás genética, la genética ayuda, pero en que el laboro, la constancia, la constancia, te ayuda a arribar a tu objetivo. Sé constante, al menos de dos vueltas a semana. Va, Su. Tiro, su, tiro, su. A mí con estos ejercicios me han dado grandes resultados. ¿Por qué? Porque yo soy constante. Yo me aleno máximo tres vueltas a semana. Pero lo facho todo el año. Ah. C. C. C. C. C. Perfecto, ya me la prima Nos queda mancando tuve. Ay, Ya fue la gamba, y el glúteo y así Pero vos diré que se sella con conciencia. No hay falta el fútbol. No te seas mentito. Te seas arenato. ¡Ah! ¡Aire! ¡Espartaco! ¡Dame fuerza! Ok, se va. ¡Su, su, su! ¡Ta! ¡Ta! Encrocho. Lo que mayor riesca. ¡Su! ¡Ta! ¡Su! ¡Su! ¡Su! Si tú ancora no te has inscrito, inscríbete, activa la campanita. Aproximadamente yo, yo impuesto, meto dos videos de semana, dura tres. Tras, Sí. Oiga el cánico, Sí. Ok, andiamo. Andiamo. Su su su eso es así me gusta así me gusta eres una persona vincente ganadora vamos vamos vamos vamos vamos con Fisimás Fisimás, no. fisimás te hace ver los ejercicios no solamente te a ver aunque lo fa, lo faccio es muy fácil hacer los ejercicios otra cosa es hacerlo hacerlo ah forza vamos andiamo si ce la fai si Ok, ok. Manca el último. Ta. Sí. Salgo. Sí. Vamos. Ta. Salgo. Ta. Manca el último. El último para tres. Esto es real. Puesto real, puesto real Más real que Real Madrid Último, último La gamba più fai il più ti serve di più e incrocia viene dentro sempre con il controllo delle mani anche più un forzo con le gambe sì sì forza sì vamos C sí. oh. Resiste Resiste Mario Resiste Rafael, Francesco, resiste Último, último Último de este ejercicio Para finalizar con, el, con nuestro último ejercicio Nuestro último, nuestro último ejercicio era ponte glute, pero lo voy a modificar, porque en, esta zona, en este puesto no riesco a farlo. vamos a hacer un poquito de laterales, laterales, tres vueltas y finalizamos por el yorno de hoy. Ok. De lado, de lado, de lado. Aulo grande, Aulo grande y eyendo, guarda, está, yendo, está, yendo, guarda. Uno, dos está, Uno, uno, dos, salgo. Va. Uno, dos, salgo. Uno, dos, salgo. Uno, dos, salgo. Uno, dos, salgo. Uno, due, salgo. Uno, dos, salgo. Gamba siempre dritta, dritta. Uno, dos, salgo. Uno, dos, salgo. Ok. primero primo. Ya quella Gamba? fa así. Me piace, me piace. Mi piace se lo hai fatto fino alla fine. Uh. Questo esercizio mi aiuta a tonificare, a smaltire, a diventare più resistente la tua gambe Va. Uno, due. Uno, due. Uno due. Uno due. Uno due. Perfecto, nuestro último. Último, último. Como he dicho antes, tú puedes modificar. Puedes hacer eh, 35 segundos, y 10 segundos de recupero, un minuto. Todo depende de tu capacidad. Yo lo faccio más o menos intermedio. 45 con 30 segundos de recupero. Ok, nuestro último. Uno, due, Vamos, andiamo due. Uno due. Uno due. due. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Qué pelo. Habíamos finalizado. Vamos a hacer un poquito de stretch. Si está, ¿no? Ok. Piego una gamba y siendo, sin i el ginocchio, guarda cambio vado avanti le puedo hacer que en el muro, en el muro guarda, así cambio cambio, cambio, cambio, si no hay equilibrio, atácate al muro o a la sedia cambio ok, Pietro Perfecto. cambia tu a casa con este stretch y lo lo fai più lento y più più tempo, Tira, tira, tira. Y le gracias a todas las personas que han guardado este canal. Y que se han inscrito. Y que se han con conmigo. Veramente le ringrazio De core Pablo. Y si ancora no te has inscrito. Inscríbete a eso. ¡Ah! GoPro apaga video. GoPro apaga vídeo